Hola a todos y bienvenidos al segundo módulo del curso de Cambio Climático para Periodistas de Clases 21. En este módulo nos vamos a enfocar en las negociaciones internacionales del cambio climático y al igual que en los módulos anteriores van a encontrar mucho y diverso material disponible en la web del curso sumado a un webinario que vamos a hacer con un especialista y también a una consigna que tendrán que completar relacionado al material del módulo. Todas las negociaciones de cambio climático a nivel internacional dan pie formalmente con un evento importante que fue la Cumbre de Río en 1992. En este evento de las Naciones Unidas se firman tres tratados fundamentales relacionados al clima, que son la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio de Lucha por la Desertificación. De estos tres, por supuesto, el más importante para nosotros es la Convención Marco de Cambio Climático, que viene a ser el más relevante en ese sentido. Si leemos la Convención, el artículo quizás más importante en ese sentido es el segundo, que habla del objetivo de la Convención, que es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que permita que continúe la vida en la Tierra como la conocemos. En ese marco también habla de eh, lograr que los ecosistemas se puedan mantener en las condiciones en las que están y también lograr un desarrollo económico de los países de una manera sostenible. Digamos que este es un elemento que después van a haber trasladado en otros convenios eh, de cambio climático a nivel internacional. La Conferencia de las Partes, conocida como COP, es el órgano fundamental de decisiones de la Convención. Cada uno de los países eh, que firmaron la Convención, conocido como Las Partes, están representados en la COP. El plenario de la Conferencia de las Partes es el que toma las decisiones todos los años y genera los acuerdos relacionados al cambio climático. Eh, cada año se realiza una reunión de la Conferencia de las Partes o COP en diferentes países que van rotando. Eh, en Argentina, por ejemplo, desde donde estamos haciendo el curso, se organizaron dos. La Convención se apoya en diferentes principios para lograr su objetivo, eh, que vimos en el artículo 2, de reducir emisiones. Estos principios reconocen que los países menos desarrollados no tienen la misma carga de responsabilidad ni capacidad para implementar los cambios necesarios, y al mismo tiempo también tienen eh, derecho a un desarrollo sostenible. De acuerdo al principio 4 de la Convención, el crecimiento económico es fundamental para adaptarse a las medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático. La Convención agrega que las partes no pueden intentar eh, combatir el cambio climático con restricciones ni discriminaciones económicas, sino a través de la cooperación entre todos para lograr un sistema económico internacional, abierto, que permite un crecimiento y un desarrollo sostenible de todas las partes, que todos los países estén involucrados en este convenio de cambio climático. Un aspecto fundamental de la COP, de la Conferencia de las Partes, es que hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas de los países. Esto significa que los países en vías de desarrollo no tienen la misma carga de responsabilidad que los países desarrollados. Por eso, en 1992, cuando se crea la Convención, las partes quedan divididas en tres grupos principales que los van a escuchar nombrar muchas veces, que son el Anexo 1, el Anexo 2 y el No Anexo 1. El Anexo 1, los países que, están parte de, que son parte de ese grupo, son los países industrializados que fueron miembros de la conocida como OCTE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 1992. Algunos de ellos, por supuesto, desde la década del 90, experimentaron economías en transición, como era Rusia, y las partes en el anexo 1 se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es un compromiso clave que tienen que cumplir. En el anexo 2, por otro lado, son también miembros de la OCDE, pero no tienen economías en transición. Algunas, digamos, además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, los países del anexo 2 tienen la responsabilidad de transferir recursos, tecnología e información a los países en vías de desarrollo para ayudarlos a cumplir un desarrollo económico sostenible y adaptarse al cambio climático. Por otro lado, por último, el tercer grupo que les mencionaba son los países no anexo 1, que son los países en vías de desarrollo y que por lo tanto reciben apoyo de los países del anexo 2. Hoy por hoy, el contexto mundial cambió por lo que la discusión de los anexos, el 1, el 2 y los no anexo 1, está bajo discusión y es un gran debate de los países desarrollados para que los países en vías de desarrollo, que ya crecieron mucho económicamente, tengan una mayor responsabilidad en reducción de emisiones. ¿Quiénes participan en la COP? Bueno, por un lado los Estados, son 195 gobiernos, 194 Estados y una organización de integración económica que es la Unión Europea, que negocian, aprueban, ratifican o aceptan los acuerdos que se establecen todos los años cuando se hace la COP. Por otro lado, los observadores, que son organizaciones de diferentes características que pueden ser admitidas como observadores, pero para eso tienen que mostrar evidencia de que son competentes en los asuntos que se abordan en las discusiones en la COP, por lo que se los tiene que aprobar formalmente en las negociaciones para que forman parte. Los observadores pueden participar en las deliberaciones, en los debates de las sesiones, pero no pueden votar. Esto queda reservado exclusivamente para los Estados miembros, que son los países. ¿Quiénes están entre los observadores? Bueno, ONGs ambientalistas, ONGs de investigación, eh, grupos indígenas, eh, organizaciones de género, eh, granjeros, jóvenes, sindicatos, gobiernos locales, entre otros. Son realmente muchos. Por otro lado... Otro de los grupos que participan en la COP son las organizaciones intergubernamentales. Hay aproximadamente 60 organizaciones intergubernamentales que fueron aceptadas como observadores y al igual que las ONGs tienen que ser aceptadas eh, para poder participar a través de evidencia que comprueben que están relacionadas de alguna medida con el cambio climático. Eh, algunos organismos intergubernamentales tienen un papel más influyente dentro de las COP que son el IPCC, por ejemplo, como vimos en el módulo anterior. Un hito fundamental que, fue, que tuvo las negociaciones climáticas a lo largo de su historia fue el protocolo de Kioto firmado en 1997. Es el primer documento legalmente vinculante que establece metas de reducción de emisiones basadas en 1990 y solo aplicable a los países de anexo 1 que ratifican el protocolo de Kioto. Todos los países del anexo 1 lo firman, incluso Estados Unidos. Eh, sin embargo, no todos lo ratifican el protocolo, por lo que por la forma de ratificación que tenía, recién empieza formalmente a aplicarse en 2005. Ahí es donde empieza a funcionar. Sin embargo, años después, muchos países terminan abandonando el protocolo de Kioto, por lo que la efectividad fue realmente muy limitada, porque los grandes emisores no estuvieron parte dentro del protocolo de Kioto. Ya nos trasladamos a 2011, en Durban, eh, luego de lo que fue el fracaso de la Conferencia de las Partes en Copenhague para llegar a un nuevo acuerdo climático, los países logran acordar, empezar a trabajar en una negociación para un nuevo acuerdo climático que reemplace a Kioto. Esto, eh, esto fue lo que fue el famoso acuerdo de París, que se firma en diciembre del 2015, que se basa en los compromisos presentados por los países conocidos como INDC, que ahora les va a contar damián a continuación. Un elemento clave de la negociación climática que derivó en el Acuerdo de París, fueron los INDC, o contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional. Fueron creadas en la COP19 de Varsovia como una forma de registrar los compromisos de los países para cumplir lo estipulado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Hay al menos tres aspectos que conforman estas contribuciones nacionales, o INDC. Por un lado, hay objetivos de largo plazo para la reducción de emisiones nacionales, ya sean para lograr cero emisiones o para alcanzar un pico máximo de emisiones de gases de efecto invernadero en una fecha determinada. Por otro lado, hay objetivos nacionales diferentes a la reducción de emisiones, como por ejemplo cambios sectoriales, como cambios en el uso del suelo o la adopción de energías renovables. El tercer aspecto que puede ser parte de una INDC son acciones de políticas o proyectos, como por ejemplo marcos legales o instrumentos financieros. Para la COP21 de París, todos los países, sin importar si eran desarrollados o en vías de desarrollo, debieron elaborar y presentar su propuesta de contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o INDC. Tras la aprobación del Acuerdo de París, los países asumen varias obligaciones. Porque, además de presentar sus INDC, deben reportar periódicamente los progresos de esos compromisos. Otro compromiso que asumen a partir del Acuerdo de París tiene que ver con un compromiso de carácter mundial, que es el de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados con respecto a los valores previos a la Revolución Industrial. Recordemos que hay consenso en que ya estamos en alrededor de un grado arriba de esos valores preindustriales. El tercer compromiso es el de alcanzar lo antes posible el pico máximo de emisiones de gases de efecto invernadero para luego poder pasar a cero emisiones netas para la segunda mitad de este siglo. Cero emisiones netas Significa que cada país debe absorber todo el dióxido de carbono que emite a la atmósfera. Estamos en abril y este mes comienza el periodo de firma del Acuerdo de París y se espera que sea firmado y ratificado por todos los países, pero en especial por los grandes emisores como Estados Unidos y China. Los INDC van a definir en los próximos años el cumplimiento o no de este Acuerdo de París. Los INDC van a ser un indicador clave del esfuerzo internacional para hacer frente al cambio climático y mostrarán si la ambición global está a la altura del desafío de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados.